Aunque la encuesta nacional del consumo de drogas, alcohol y tabaco del INEGI señala que en Puebla el consumo de sustancias psicoactivas es inferior en 7.5% a la cifra del consumo nacional, en lo que va de 2022 han sido detenidas hasta 200 personas bajo la sospecha de portar drogas. Las revisiones aleatorias en el Centro Histórico de Puebla volvieron a poner de manifiesto el tema pues se somete a revisión a transeúntes cuya aparición les parece sospechosa a los ojos de las autoridades municipales de la capital. Nosotros buscamos a perfiles que tienen que ver, bueno, la, las policías, pues personas que tienen que ver con, con la edad, es decir, jóvenes, pero también con el género, generalmente hombres con características físicas o étnicas bastante específicas, con cuestiones de... de, de de cultura me refiero a la forma de vestirse, de, de, de forma o sea, característica y entonces pues es como perpetuar o hacer la profesión autocumplida en el sentido de que pues se detiene más a personas con estas características y es más probable o más, más alta la posibilidad de que se detenga o se encuentre alguna, algún indicio digamos de delito. Que también hay que decir, la mayoría de estos casos, pues es por portación de drogas para consumo personal, es decir, se, se continúa esta criminalización y esta idea de que se está trabajando en favor de la seguridad, que en mi opinión es falsa. Pero, ¿sabías que la ley permite poseer determinadas cantidades de ciertas sustancias psicoactivas? ¿Cuáles son las drogas que tú conoces o que has escuchado hablar de ellas? Uh, marihuana, éxtasis, Marihuana, cocaína, el cristal. La marihuana, el éxtasis, la cocaína. Todas. Marihuana, cocaína, el éxtasis, eh, los pegamentos, tiner, La piedra, no sé, la piedra, eh, la morfina y las anfetaminas. Eh, cuadros que comúnmente son los ácidos, este, cocaína. Pues he escuchado de la marihuana, cocaína, cristal, piedra. ¿Usted sabe si es legal portar algún tipo de estas sustancias psicoactivas y en qué cantidades? Pues yo creo que nada más la marihuana, pero no sé exactamente el, lo de un cigarrillo. La que nada más es la marihuana y son 5 miligra miligramos, un churro completo de hecho. Dicen que ya es legal cargar eh, lo de un cigarro. No sé sí, si sí, es cierto, no. Mm, creo que la marihuana, creo que pueden traer un mínimo, la verdad no sé cuánto, pero creo que esa es, y de ahí en fuera ya no sé las demás. Lo que sabemos es que el, en general las instituciones policiales, no me refiero a ninguna en específico, pero tenemos demasiados abusos y detenciones arbitrarias en estos temas de, de drogas y estas políticas prohibicionistas. Claro, además de la relación, que también es inexacta, que tenemos, o okay, que tenemos en la mente entre consumo de drogas y delincuencia. No hay una relación directa, no está comprobado que, que exista. No todas las personas que consumen drogas cometen delitos, ni todas las personas que, consumen delito, que cometen delitos consumen drogas. La Ley General de Salud y el Código Penal permiten portar legalmente ciertas cantidades de sustancias psicoactivas sin ser detenidos. Tal es el caso del cannabis, ya que una persona puede llevar hasta 5 gramos, o el LCD que se puede portar hasta 0.015 miligramos pero ojo, si se supera esta cantidad se incurre en posesión simple de drogas y esto da pie a que una persona pueda ser detenida, procesada y sentenciada aun cuando dicha posesión no sea para fines de comercialización